La consciencia humana además tiene una cualidad especial porque se puede conectar con el gran espíritu y cuando lo hace es capaz de modificar la realidad externa gracias a la transformación interna. Es decir, trascendiendo tus predestinaciones y las creencias de cómo funciona la realidad vas a lograr crear tu propia realidad. Solo utilizamos el 10% de las conexiones entre zonas. Y la creatividad tiene que ver con esas conexiones. Cuantas más conexiones tienes, más creativo eres. Por tanto, estamos restringidos. Nuestro estado normal de conciencia, de hecho, casi sería un estado bastante pobre. Cuando vivimos situaciones traumáticas y las emociones asociadas a esas situaciones son muy intensas, hay cambios neurológicos. De hecho, hay cambios de riego sanguíneo internos en el cerebro. Y cuando se activan esas emociones tan intensas, desaparece la capacidad de atención, luego el estado de meditación no funciona porque no puedes llegar a él, es algo fisiológico. De hecho, esa es otra de las grandes sabidurías del chamanismo, te dicen, si tú quieres llegar a un objetivo, elige aquello que te permita llegar, si en algún momento te estorba, cámbialo por otra cosa, busca siempre aquello que te permita avanzar. Bien, pues esta ponencia, por el tiempo que tenemos, va a ser como de pinceladas, pero el objetivo fundamental que busco en ella es que lleguemos a comprender que el chamanismo tiene una sabiduría muy profunda, encerrada en él, y que hasta hace muy poco tiempo no hemos sido capaces de descubrirla. Y vamos a ir paso a paso analizándolo para darnos cuenta de que esto es así. En la cosmogonía de los laicas, los laicas son los guardianes de la tierra de los Andes, los laicas cuentan que en el séptimo día el gran espíritu les dijo a los humanos He aquí mi creación, los planetas, las estrellas, las plantas y los animales. Realmente son cosas hermosas. Ahora os toca terminarla. Este mito nos indica que para los laicas la creación no está completa. Esa divinidad no lo creó todo y se echó a dormir. De hecho, los humanos no solo somos custodios de esa creación, sino que también debemos terminarla. Esta sabiduría, este mito, surge de la experiencia interna de esos laicas. No es solo fruto de una imaginación, de una idea. Lo han vivido internamente. Han vivido que todo es uno,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 tus predestinaciones, toda esa información que traes heredada de tus antepasados, tus condicionantes, y las creencias de cómo funciona la realidad, cómo son las cosas, lo que es posible, lo que no es posible, por ejemplo, si existe la muerte, si ahí es el final o todavía puedes continuar, realizando esos cambios internos vas a lograr crear tu propia realidad. Y eso es así porque en el fondo dentro de ti está una naturaleza divina ilimitada capaz de crear. Es decir, el gran espíritu nos lo dijo, sois vosotros los que tenéis que cambiar para que cambie todo el mundo. Bien, esta historia que la podemos ver como un mito pertenece a un contexto denominado chamanismo. El chamanismo es un conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales que tienen que ver con la sanación, con la filosofía, es decir, con cómo funcionan las cosas y con la espiritualidad, con nuestra relación con lo divino. Normalmente en el mundo occidental, estos conocimientos y prácticas pues, son despreciadas y están clasificadas dentro del nivel evolutivo como mente mágica. Son mitos que te están trayendo una información que no es real. Sobre todo por frases de este estilo. Todo es parte del gran espíritu de esa divinidad y tiene vida con diferentes niveles de conciencia. ¿Qué es eso del todo del espíritu? ¿Y cómo va a tener conciencia una piedra? ¿no? Y por otro lado, Frase, una frase del estilo: el ser humano es el guardián divino de la creación y debe completarla a través de su evolución consciente. Pues para la mentalidad racional dura occidental, pues es como que no tiene ningún sentido. Es todo fantasía, que es eso de ser un guardián divino si la creación es algo que ha ocurrido al azar y que tiene que ver tu evolución consciente si tú eres una migaja en el universo. Bueno. Pues todo esto, que lo califican como mito, realmente forma la base de las creencias de todas las culturas, todas, incluidas las occidentales. En su base está eh, cómo suponemos que es el universo, cómo se supone que se creó la vida, y la ciencia pues, ha estado intentando rellenar esa información, encontrar esas causas o esas explicaciones, pero cuidado. Los mitos se toman como explicaciones simbólicas de la realidad. En este caso, hablando del chamanismo, pues tendría que ver con el panteísmo, con todo es Dios, y con el animismo, con que todo está vivo y todo tiene una capacidad de hablarte, de ser consciente. Pero que sea un mito no significa que sea irreal. De hecho, toda la lógica de la ciencia se basa en axiomas. Un axioma es una verdad que tú consideras indiscutible, pero cuidado, no es demostrable. Luego estás suponiendo que es así porque tienes el convencimiento interno, porque no hay nada externo que te permita demostrar que eso es cierto. Luego, en ciencia y en shamanismo están al mismo nivel. Todos parten de un mito de cómo funcionan las cosas y a partir de ahí empiezan a deducir la realidad. Bueno, pues hemos llegado a un punto en este siglo XXI en el que los avances en neurología, sobre todo con esos aparatos que permiten ver al cerebro funcionando mientras está vivo, porque antes se hacía solo con autopsias, la nueva biología que va recogiendo información del siglo XIX y siglo XX, pero que no ha llegado fuera o no ha llegado a entrar en los entornos académicos, ha quedado como una rama separada, así no muy importante, como puede ser el pleomorfismo, del que vamos a hablar un poquito luego. Y también la física cuántica, pero la física cuántica también un poco en el borde, no la, la típica de que nos dice que en el fondo todo es azar y que el universo se crea de esa manera. Hay explicaciones desde la ciencia, es decir, utilizando el método científico, que nos permiten traducir todos los mitos chamánicos a nuestra mente occidental, a nuestro lenguaje, para que podamos entenderlos y también podamos integrar y experimentar ese conocimiento y esas prácticas chamánicas sin las reticencias culturales que nos dicen que eso es yumba-yumba, eso no, no es real. Bueno, pues empezamos con la neurología. La neurología en los últimos años a partir del 2000, pero sobre todo a partir del 2010, ha hecho estudios de lo que se llaman estados alterados de conciencia. Y esos estados alterados, principalmente, eh, se han estudiado en dos grupos. Un grupo de personas a los que se les han dado enteógenos, es decir, eh, sustancias psicodélicas, que en el contexto chamánico se llaman medicinas ancestrales, y también se ha estudiado otro grupo que son los meditadores expertos. Bien, pues esos dos grupos, cuando se les introduce en una máquina que permite ver el cerebro funcionando, esos dos grupos muestran todas las características descritas por místicos de cualquier cultura. Cuando las personas que han tomado las plantas sagradas llegan a ese punto eh, especial en el que su conciencia se amplía, cuando los meditadores muy experimentados, llegan también a ese punto de conciencia totalmente ampliada, lo que sienten es que todo está unido, que todo es uno, que además todo está vivo, hay una esencia vital en todo lo que existe, que el tiempo y el espacio no son algo rígido, que puedes viajar en el tiempo al pasado al futuro, que puedes ver lo que ocurre en, otros, en otras zonas de la Tierra, del universo, y sobre todo, todos se dan cuenta de que el amor incondicional es la energía base de la creación, la energía que nos une a todos. Y estas sensaciones surgen cuando se apaga el ego. Lo bueno de la neurología es que es capaz de decirnos dónde está ese ego. El ego es una construcción psicológica que han intentado explicar durante el siglo XIX, siglo XX, pero que era algo confusa. Gracias a la neurología sabemos que hay una estructura dentro del cerebro que se llama red neuronal por defecto que está activa mientras eh, no hacemos nada. Es la red que mantiene nuestra identidad, la red que genera todos los juicios, la red que nos hace sentir que somos Paco, somos Juan, somos Andrea, somos María. Pues cuando se entra en esos, en esos estados de meditación tan profundos o... Oh, las plantas tienen ese efecto, las plantas u otros enteógenos, ocurre lo siguiente en nuestro cerebro. Esta imagen o estas dos imágenes son una representación de la conexión de las diferentes partes que hay dentro de nuestro cerebro. Bien, la imagen que tenemos a la izquierda, como veis, hay zonas de colores por el borde que serían como esas diferentes zonas que procesan información, pues la visual, la auditiva, eh, la kinestésica. ¿bien? Y como veis, la conexión es prácticamente, eh, está a esa misma zona. Hay muy poco eh, paso de información entre zonas diferentes. La otra imagen, la imagen de la derecha, como podéis comprobar, es una autopista. Todo está conectado con todo, enviando información de, unos la de un lado para otro. Os puedo preguntar, ¿cuál creéis que es la imagen de un cerebro normal y cuál sería la imagen de un cerebro en ese estado alterado de consciencia, en ese estado místico. La imagen del cerebro normal, el que tendríamos todos nosotros, por ejemplo, en este momento, es el de la izquierda, el, de, el que tiene muy poca conexión de unas zonas con otras. El de la derecha muestra eh, qué ocurre dentro de tu cerebro cuando se apaga el ego, esa red neuronal por defecto que está marcando cuáles son los caminos que debe seguir la información, que está diciendo qué es posible, qué no es posible. Cuando tú dices DO, no puedes salir un color rojo. DO es una palabra, DO es una nota musical, no tiene nada que ver con un color. Pero cuando estás en un estado místico, todo tiene que ver con todo. Y eso es una capacidad del propio cerebro. Y os pongo ahí una pregunta. Hay una anécdota en la que Einstein decía que solo utilizábamos el 10% del cerebro. Y luego se decía que no es verdad, el cerebro lo utilizamos completo. Claro que sí, lo utilizamos completo. Pero las conexiones entre las diferentes zonas no se dan continuamente. Y lo vemos en la imagen. Solo utilizamos el 10% de las conexiones entre zonas. Y la creatividad tiene que ver con esas conexiones. Cuantas más conexiones tienes, más creativo eres. Por tanto, estamos restringidos. Nuestro estado normal de conciencia, de hecho, casi sería un estado bastante pobre si lo podemos comparar con ese otro. Al final, la conclusión es que los mitos chamánicos son el testimonio de una realidad que se experimenta en ciertos estados especiales de conciencia. Por eso os decía antes que los chamanes habían llegado a esa cosmogonía a través de la experiencia interna, cuando tu cerebro apaga el ego y se conecta a todo lo que existe, de repente hay una realidad diferente mucho más grande que es la que luego se intenta transmitir a través del lenguaje pero que está muy reducido porque tu lenguaje se desarrolla a través de tu experiencia de todos los días, no de esas experiencias místicas. Por eso se dice que las experiencias místicas casi no se pueden contar. El ego en el fondo es algo que siempre ha estado presente ¿no? en todas las culturas o en todos los movimientos que tienen que ver con la espiritualidad. Apagar el ego se sabe que es la manera de llegar a esos estados. Pero las herramientas para llegar a ese efecto son dos muy diferentes. Uh, y ahora lo sabemos gracias a la neurología. Unas se basan en utilizar los lóbulos frontales del cerebro, que son los que mantienen la atención. Si tú estás manteniendo la atención sobre algo que sea positivo o neutro para ti, cualquier experiencia interna que estés reviviendo se reescribe. Y entonces los estados emocionales, las creencias dogmáticas, se pueden transformar, se pueden eliminar a través de ese estado contemplativo. Pero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 Entonces se utilizan otras herramientas y esas otras herramientas son evocar sensaciones positivas en el cuerpo. Si tú eres capaz de evocar esas sensaciones positivas, todas las emociones limitantes que estén activas se empiezan a debilitar. Y por eso existen dos tipos de prácticas, unas que son de contemplación y otras que pueden ser de contacto con la compasión, con el amor, con todas esas cosas positivas. Aunque luego esas prácticas se pueden transformar, añadir muchos otros elementos que las dejan poco reconocibles. Pero en el fondo, desde la neurología, lo que nos están diciendo es que hay dos modos de cambiar tu cerebro. Dependiendo del estado en el que estés en cada situación, puedes utilizar uno o debes utilizar el otro. Bien, tenéis más información de todo esto en eh, la conferencia efectos Neurológicos de la Meditación que podéis encontrar en la web libertademocional.es. Bien. Todo esto que os he contado queda muy bonito, pero ¿ese estado místico realmente me conecta con algo que existe? ¿O mi ego es precisamente lo que necesito mantener porque es lo que me conecta a la realidad? ¿Bien? Esa sería la pregunta. Bueno, pues entonces vamos a ver si desde la ciencia podemos lograr algo más, alguna información. Vamos a analizar aquella primera frase de que todo es parte del gran espíritu. Y vamos a ver si desde la física cuántica, esa un poco más especial que os he contado, hay alguna relación. Hay teorías de la física cuántica que te dicen que el vacío no está vacío. El vacío está lleno de un fluido de características muy especiales que se ha llamado desde la antigüedad éter. Ese éter eh, es lo que técnicamente se llama un superfluido. Sería como un líquido muy especial, que no tiene rozamiento y que por lo tanto el movimiento nunca se pierde. Es el movimiento continuo. Y de ahí podríamos enlazar con esas frases clásicas de la espiritualidad o incluso de la ciencia de todo es energía. Si todo se está moviendo continuamente, ese movimiento es energía, transporta energía. Por lo tanto, podríamos decir que ese éter, ese todo fluido, es energía y está en continuo movimiento. Por otro lado, si es un fluido, los fluidos muestran como dos estados. Un estado de movimiento que se llama laminar, es decir, que se mueve una capa con respecto a otra capa y es más o menos predecible, ¿bien? las ecuaciones son un poco sencillas, pero luego hay otro estado que es el que se denomina de vórtices, que ahí las matemáticas se complican un montón y entramos en lo que se denomina dinámica compleja. Y que una dinámica compleja eh, exista, tiene muchas características. La primera es que ese sistema puede almacenar información. Y esa información en ese fluido se va a almacenar en forma de frecuencia y vibración, como ondas internas dentro de ese fluido. Por otro lado, los sistemas complejos pueden autoorganizarse, pueden generar estructuras que cada vez se vuelvan más complejas. Y eso es similar a que el todo se sueña a sí mismo. Es decir, es el propio universo el que está creciendo y evolucionando a partir de casi imaginar cómo puede llegar a ser. Por otro lado, este mismo éter puede mantener estructuras porticiales. Es decir, cuando empieza un remolino hay determinados remolinos que se pueden mantener continuamente en el tiempo. Esos remolinos serían la materia. Por tanto, la materia no es más que esa energía con una forma que se mantiene. Por otro lado, los, las dinámicas complejas tienen eh, carácter caótico y el caos eh, tiene una característica que se llama fractalidad. La fractalidad significa que a diferentes escalas las cosas se repiten. Eso lo podéis ver en la imagen. En esa imagen lo que estamos viendo es un fractal y como veis es como un despliegue de la misma forma que cada vez va siendo más grande. Si cogemos como una foto de una zona lo podríamos ampliar y veríamos casi lo mismo que en la foto anterior. Esa fractalidad tiene totalmente que ver con la frase como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es una característica de los sistemas complejos. Y otra característica fundamental es lo que se denomina el efecto mariposa. El efecto mariposa coge ese nombre de una explicación que daba un meteorólogo, que es donde empezó a aparecer todo este tema de las dinámicas complejas y el caos, que dice que cuando tú tienes una dinámica compleja o caótica, una pequeña perturbación como puede ser el vuelo de una mariposa en un punto puede hacer que se amplifique esa perturbación hasta llegar a ser un huracán a millones, bueno, a millones o a, a miles de kilómetros en este caso. Una mariposa agitando sus alas en Pekín puede provocar un huracán en Brasil. Si esto lo llevamos al éter, lo que quiere decir es que cualquier pequeña perturbación en el éter puede provocar efectos muy grandes en lugares muy distantes. Y eso tiene mucho que ver con la frase lo sutil mueve lo denso. Y por otro lado, si ya nos vamos al punto de vista matemático, resulta que los sistemas complejos son matemáticamente incomprensibles e incompresibles. Esto es un poco trabalenguas. Pero lo que quiere decir es, cuando tenemos un sistema de ese estilo que es infinito, tú no lo puedes reducir, no puedes comprimirlo. Y si no lo puedes comprimir, no lo puedes guardar en una mente limitada o en un espacio limitado. Es decir, el universo solo se puede comprender a él mismo en tiempo infinito. ¿Cómo traducimos eso? Pues aquello de el espíritu es inefable, es decir, no hay palabras para describirlo. Pero también le pone límites al espíritu. El espíritu no puede ser omnisciente porque es infinito. Luego no hay nada más pequeño donde pueda guardar esa información infinita. Y tampoco es todopoderoso. Porque si no es omnisciente, no sabe qué va a venir. Lo va a tener que vivir también él. Y esto nos enlaza un poco con ese mito cosmogónico de los laicas. Es el gran espíritu el que le da la misión de acabar la creación a los humanos. Es decir, no es él el que lo genera todo perfecto, sino que esto es algo que tiene que evolucionar por sí mismo. Y por último, el éter eh, tiene una característica que se llama la no localidad. Eso significa que la información se transmite instantáneamente de un punto a todo el resto de puntos del éter. El nombre técnico para ese efecto es el efecto holográfico, que significa que toda la información del universo está contenida en cada uno de los puntos. Por tanto, cada punto tiene la información del todo, siendo una parte del todo Y aquí volvemos a enlazar con esas frases espirituales. ¿bien? Como veis, esto es una explicación que puede encajar bastante bien con la espiritualidad. ¿Cuál es el problema? Que el éter, normalmente, en ciencia, se elimina. A partir de Einstein se dijo, no, no hace falta el éter, lo quitamos del medio. Y resulta que el éter es lo que se necesita casi para darle un, una explicación lógica a la espiritualidad. Tenéis más información en estas conferencias, es lo mismo la nada que lo vacío y del caos surgió el cosmos, que también las podéis buscar en la web de Libertad Emocional. Y seguimos avanzando. Vamos a analizar si lo de todo tiene vida también puede estar respaldado por la ciencia. Bueno, pues hay una parte de la biología que lo que te dice es que la base de la vida no es la célula. La base de la vida son configuraciones estables de materia que el primero que las estudió, que fue Becham, las llamó microcimas. Y esas configuraciones pulsan, están continuamente en expansión y contracción, expansión y contracción, debido a que manejan la energía del éter y también la del campo electromagnético. La combinación de esas dos energías lo que consigue es ese efecto. Y una vez se produce ese efecto de expansión y contracción, esas partículas empiezan a unirse dependiendo de las condiciones del terreno. Y cuidado, esas partículas se generan independientemente de si el medio original del que parten es orgánico o inorgánico. O sea que la vida se crea de la materia inorgánica también. La eh, potencialidad de la vida entonces está en todas partes. Esa pulsación, como os decía, bioenergética, tiene una conciencia, porque en determinadas condiciones busca a otras partículas, se van uniendo y se acaban generando eh, todas las estructuras de vida microscópica que conocemos, tanto arqueas como bacterias, como hongos, como eh, células eucariotas. ¿Bien? Y además ese proceso de unión para generar una célula o la célula se deshace y acaba volviendo a su estado original de microcimas, depende del medio en el que se esté dando ese proceso. Bueno, todo esto que os comento así muy por encima lo tenéis mejor explicado en eh, la página Magna Ciencia y Nueva Medicina Germánica, que también podéis encontrar en la web de Libertad Emocional. Bueno, esta explicación parece que encaja con lo de todo tiene vida, porque si la vida aparece espontáneamente de la materia inorgánica, pues... Como que esa potencialidad está ahí. Lo que nos queda al final entonces es saber si todo tiene conciencia. Y esto es un problema muy profundo, porque ¿cómo vas a detectar la conciencia, por ejemplo, de la Tierra? Si la Tierra fuese consciente, su tiempo propio, es decir, un segundo, lo que sería para la Tierra, un segundo, ¿cuántos años sería para un humano? ¿Serían años, serían siglos o serían milenios? Porque... Si yo tengo que determinar si algo tiene conciencia, tengo que ver que haya un movimiento, tengo que ver que interactúe con las cosas. Pero si su movimiento es tan lento o es tan rápido que yo no lo puedo identificar, para mí eso no va a tener conciencia porque yo no me doy cuenta de ello. Luego ya tenemos un problema en la definición de esa conciencia. Y nos tendremos que quedar en lo básico. Lo básico es que una conciencia necesita una capacidad de percepción, memoria, almacenar la información y pues ser autorreferente, no darse cuenta de que existe. Bueno, la memoria, sabemos que la tiene en letter, almacena información. La percepción, también, porque toda la información se transmite a todos los puntos y la absorben. Y nos quedaría la autorreferencia. Bueno, si nos metemos primero en el humano, analizando cómo es la consciencia del humano, lo mismo nos da pistas. Según las investigaciones que se hacen sobre el cerebro, no está identificada la parte del cerebro en la que reside la consciencia ni en la que reside la memoria. Sabemos que hay zonas que están implicadas en eso ¿bien? y que si se dañan se pierden capacidad de consciencia o de memoria. Pero el asunto es que realmente no sabemos si está ahí la información completa. Y de hecho hay eh, científicos que proponen que el cerebro no almacena la información, sino que el cerebro es un instrumento que se sintoniza por ejemplo, con el éter Y guarda en el éter la información y es capaz de recuperar esa información del éter. Fijaros que, qué maravilla que hemos duplicado ese tipo de explicación con Internet y la nube. Nosotros tenemos nuestro ordenador, pero guardamos nuestra información en la nube. ¿Y dónde está esa información? En la nube. Pero como yo sé mi clave, puedo acceder a la nube y traer la información. ¿Qué pasa si esa es la realidad? Y nuestro cerebro está haciendo ese mismo proceso que nosotros hacemos con el ordenador. Bueno, los chamanes nos cuentan algo similar. Por ejemplo, nos dicen que tenemos nueve chakras. Los chakras son como centros energéticos, que los siete del cuerpo estarían relacionados con nuestras glándulas, las que producen hormonas y que generan actividad interna en el cuerpo. Pero luego habría dos chakras por encima. El octavo chakra sería el chakra del alma. Y ese chakra almacena la información específica tuya. Y por encima del octavo chakra está el chakra del, del gran espíritu. Luego ese está compartido por todos y de hecho está en todas partes. Luego este enfoque de los científicos que te dicen que tu cerebro está conectado a esa información y que tú tienes como una clave para obtener la tuya, pero en el fondo podrías obtenerla del todo, pues encaja bastante bien con esa explicación de los chamanes. Así que, como vamos viendo, ya no queda tan descabellada la propuesta chamánica de cómo funcionaría la realidad. Si queréis más información sobre este tema del cerebro y cómo procesa, pues tenéis eh, también la conferencia Computación Biológica en la web de Libertad Emocional. Bueno, pues entonces, venga, aceptamos que esos estados alterados de conciencia nos dan información de una realidad más allá que también existe. Bien, pero a mí lo que me interesa es cambiar mi realidad. ¿Cómo logro yo transformar aquello que no quiero en mi vida? Bueno, pues ya también los laicas nos han puesto en el camino. Nos han dicho, a ver, tienes que apagar el ego. Y el ego lo apagas a través de dos elementos. Uno, te tienes que deshacer de las predestinaciones, que son las vivencias traumáticas que se han vivido en tus antepasados o por tus vidas pasadas, como lo quiera ver cada uno, que han generado patrones de conducta, emociones y pensamientos, que se legan de una generación a la siguiente. Y esos patrones de conducta también acaban desencadenando en patrones de salud. Luego, hay un sentido en eso de que heredo las enfermedades de mis antepasados, porque en el fondo lo que estoy heredando son sus traumas, que luego refuerzo en mi propia vida, porque sus traumas ya me predisponen a reaccionar a determinadas situaciones de una manera específica e incluso atraen a mi vida ese tipo de situaciones. Y lo normal es que yo lo viva de la misma manera si no soy consciente, si no me he dado cuenta de que eso funciona así. Luego, por un lado, tenemos toda esa labor, la limpieza de todos esos programas de las vivencias traumáticas heredadas. Y por otro lado, está el deshacerse de las creencias que en el chamanismo lo llaman cambiar los mitos. Nosotros tenemos creencias sobre qué tengo que saber para poder vivir, qué necesito tener para poder vivir, qué puedo y qué no puedo hacer para poder vivir y qué debo y no debo hacer para poder vivir. Y eso en cada cultura lo transmite alguien diferente. En la occidental, el científico, el economista, el político, el religioso. En las más chamánicas las transmitirían... El arquetipo del mago, el mercader, el guerrero, el sacerdote. Pero incluso podemos hacer un puente hasta la nueva medicina germánica y los conflictos básicos biológicos. La supervivencia, la protección, la valorización y la aceptación. O sea que realmente nuestras creencias también tienen una base biológica. Es como la manera que tiene nuestra mente de encontrarse tranquila, diciéndose, yo sé cómo hacer las cosas, tengo lo que necesito para seguir adelante, puedo conseguirlo y además debo, está bien. Eso es un proceso muy complicado porque toda nuestra vida está construida a base de esas creencias que una parte heredamos y otra reforzamos continuamente a lo largo de nuestra educación. Por tanto, si queremos deshacernos de todo eso, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno... Primero, tener en cuenta que el ego es el guardián del poder interior, de tu capacidad divina para cambiar. Pero no se fía de ti. Por tanto, tenemos que debilitar a ese ego para conseguir empezar a generar cambios. Y se puede debilitar de dos maneras. Una es el conocimiento místico, que en realidad lo que nos está diciendo es cómo funcionamos. Si tú no sabes cómo funcionas, pues no puedes optimizar la manera de cambiar. Los chamanes nos dan esa información y nos dicen, por un lado, tenemos tres planos de realidad. Uno el psíquico, otro energético y otro físico. Eso lo podemos traducir del siguiente modo. Piensas, percibes y sientes a través de un cuerpo. Todo es una unidad, pero que experimentas como tres piezas separadas. Por un lado está tu mente pensante, por otro lado está la emocionalidad, y la imaginación, y por otro lado está tu cuerpo físico. Y todo eso está interconectado y tienes que entender esa interconexión para lograr cambiar las cosas. Por otro lado tenemos tres mundos. El mundo superior, Hanakpacha, el mundo medio y el mundo inferior, el ukupacha Esos tres mundos están haciendo referencia a las estructuras psíquicas. Están haciendo referencia el mundo inferior al subconsciente, al ego. El mundo medio hace referencia al consciente, el que puede ver hacia arriba y puede ver hacia abajo. Puede ver cómo funciona el ego y también puede ver cómo funciona la mente cuando el ego se apaga. Porque ese sería el mundo superior, el mundo al que accedes cuando el ego se apaga en esas experiencias místicas. Así que esa explicación ya te está diciendo, si quieres subir, tienes que resolver lo que está en ese mundo inferior, en ese mundo que pertenece a las programaciones y a las creencias. Y por otro lado, también nos dicen, tienes cuatro tipos de percepciones. Tienes la percepción de la serpiente, la del jaguar, la del colibrí y la del águila. La traducción es, tienes una percepción de la realidad diferente si te dejas llevar por los instintos a si te dejas llevar por tus emociones, a si percibes la realidad a través de tu consciente o si logras apagar el ego y la percibes a través de ese estado supraconsciente, de ese estado conectado al gran espíritu. Dependiendo de con qué estés conectado cada uno de esos niveles, la percepción del mundo exterior es totalmente diferente y vas a reaccionar de una manera totalmente diferente. Cuanto más arriba subas, más fácil te va a resultar eh, resolver esos conflictos instintivos, emocionales o incluso de creencias que están en el nivel consciente. Y por último, también los chamanes nos dicen que hay dos tipos de energía, la energía de lo igual y la de lo diferente, y eso lo podemos enlazar con lo que contábamos antes, con el pulso de la vida, con la expansión y la contracción, que son los dos movimientos que se necesitan para tener vida. Continuamente estás conectando con el exterior, con aquello que es diferente a ti y volviendo a casa, con aquello que es familiar a ti. Y ese movimiento lo hemos traducido en el mundo occidental por la zona de confort. ¿bien? Lo que es igual a mí es mi zona de confort y lo que es diferente sería salir de esa zona de confort. Bueno, pues con todo esto ya podemos entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en el sentido de unidad, mente, emociones, todo lo que queramos. Bueno, pues nos queda una pieza y esa pieza es saber qué herramientas vamos a utilizar para cambiar. Bien, pues la herramienta fundamental que utilizan los chamanes son los rituales. Y sobre todo, lo que se busca a través de un ritual es ensoñar. Ensoñar lo que significaría es experienciar un sueño consciente. Es como si yo pudiese vivir conscientemente los sueños que tengo mientras duermo. Y si yo tengo un sueño consciente, puedo dirigir los sueños, puedo Hacer que la realidad que estoy contemplando cambie. En el sueño consciente lo que se logra es sincronizar hemisferios. Alineo el pensamiento y la emoción con un objetivo. ¿bien? También puedo sanar la información que yo contengo. Puedo eliminar creencias y liberar emociones. Y también en el sueño, si lo dirijo conscientemente, puedo crear nuevas realidades que mi subconsciente acepta y crea luego en el mundo exterior. Porque el subconsciente es la clave para la creación. Él es el que se sintoniza a ese éter, a ese gran espíritu, y logra los cambios. Por último, dependiendo de tu nivel de percepción, pues cuando hagas los eh, rituales necesitarás hacerlos de manera diferente. Si tú estás muy conectado al mundo material, pues necesitas objetos en tus rituales. Si ya estás un poco más elevado, en el sentido de estar conectado más a la palabra, pues le das mucho valor a las invocaciones. El siguiente paso son las visualizaciones, sobre todo porque están mucho más conectadas al mundo emocional, a la energía, y va a resultar mucho más potente. Y por último están los rituales de contemplación, que son los que puedes hacer desde esa eh, percepción espiritual. Puedes conseguir transformar la realidad desde todas las percepciones o todos los niveles de conciencia, pero los mayores efectos siempre se consiguen actuando en el nivel más sutil. Es decir, desde la contemplación vas a lograr unos efectos muchísimo más potentes que si haces los rituales a través de objetos. Pero cuidado, para llegar a la contemplación tenemos un camino que recorrer. Si no lo recorres, ese efecto no lo vas a obtener. Bien, pues con todo esto ya podemos ver cuáles serían los rituales fundamentales del chamanismo. Primero es la creación de un lugar sagrado. Lugar sagrado significa el lugar donde solo ocurre lo que yo deseo y nada más. ¿Bien? Cuando entramos dentro de ese lugar nos sentimos totalmente protegidos, a salvo, poderosos. Es decir, no hay conflictos. Y por lo tanto nuestra mente puede crear de una manera muchísimo más libre. Lo siguiente es aprender el uso de la energía. Porque en mi cuerpo la energía me va a mostrar dónde están los bloqueos. Que son luego bloqueos emocionales y físicos pero puedo trabajarlos a nivel energético. Una vez aprenda a sentir mi energía y a liberar esas, esos bloqueos, también puedo utilizar esa energía para ir generando objetos o incluso atraer seres que me van a hacer sentir poderoso, que me van a dar más energía, más emoción, más confianza. De ahí voy a empezar a poder hacer una limpieza muy profunda ese vaciado interno que necesito, y poco a poco mi ego se va deshaciendo y voy entrando mucho más fácilmente en los estados del observador y el contemplador. El observador es aquel que ya se despega de sus emociones y sus instintos, y el contemplador es incluso el que se despega de sus creencias. Todo eso se va a ir combinando con lo que se llama la maestría del tiempo. Vas a poder viajar al pasado, sanar todos tus recuerdos, sanar las vivencias de los antepasados, ir al futuro y elegir el mejor futuro para ti. E incluso vas a poder conectarte con tu propósito de vida, con aquello que te da la ilusión, energía para ir adelante. Todo eso siempre se va, se va a combinar con la sanación de las heridas internas y con la liberación de todas las creencias. Bueno, en libertad emocional no es que tengamos exactamente esos rituales, pero tenéis todas estas páginas que os van a servir para avanzar en ese proceso desde un enfoque más occidental. Y también comentaros que hay un curso de neurochamanismo con este mismo enfoque de la ponencia, en el que se profundiza en todo esto que os he contado y, sobre todo, en la parte ritual práctica para ir generando esos cambios que, en el fondo, es lo que necesitamos. No solo el que me hayan explicado lo bonito que es ese mundo del chamanismo. Bueno, y también, por último, ya sí, os recomiendo que os veáis el seminario de libertad emocional del año 2021 donde se asienta toda la base de la explicación más científica de, de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras emociones, eh, nuestra capacidad de crear aquello que deseamos y te puede servir muy fácilmente de puente para ese mundo chamánico que nos abre ya a posibilidades ilimitadas. Y además, a todos los inscritos os enviaré el libro en e Libertad Emocional, portal a una nueva vida, que sería el libro extraído de ese seminario. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno Paco, interesantísimo, aquí no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado esto, eh, este tiempo, eh, pero sí hay algunas preguntas. Nos dice María Jesús, ¿de qué manera colaboramos con la creación si somos conjuntos de programas y creencias? Pues colaboramos con la creación deshaciéndonos precisamente de esos programas y creencias. Porque los programas y creencias mantienen una estructura y esa estructura da unos resultados. Si nosotros queremos resultados diferentes, es decir, evolucionar, lo que necesitamos es deshacernos de las creencias. Una vez desaparece la creencia, la estructura es diferente y se generan realidades diferentes. Perfecto. Dice, si yo deseo cambiar mi realidad, ¿por dónde me aconsejas que empiece? Pues puedes empezar por la página eh, Cuaderno de Paz que tenemos en la web. Y en esa página vas a ver que lo que se te, eh, se te propone es que lleves un diario con dos partes. Una es la parte de los deseos y de las cosas positivas que te ocurren en la vida, que es la que te va a dar en energía y la que te va a ayudar además a trabajar la las partes eh, más conflictivas de tu vida. Y por otro lado está el arte de hacer consciente que es aquello que me altera, que, que, que me saca de mi centro. Combinando esos dos trabajos, al final lo que vamos haciendo es eliminar todas esas creencias, sanar todas esas vivencias traumáticas que hemos vivido y, e ir avanzando en libertad. Y según avanzas en libertad, vas avanzando en divinidad, en tu capacidad de crear la realidad. Vaya, mire... Eh... Sandra nos pregunta, ¿puedo conectar con el éter sin usar psicodélicos? Sí, y de hecho es lo que se hace a través del de, eh, trabajo interno. Si vas haciendo consciente cuáles son tus bloqueos emocionales, tus programas, eh, tus creencias, y vas trabajando sobre todo eso, que se hace muchas veces a través de meditación, pues llega un momento en que tu cerebro para. Tu cerebro para... El ego, esa estructura, la red neuronal por defecto, empieza a debilitarse y tienes esos momentos de conexión en las que percibes la realidad pues eso, de una manera totalmente diferente y aprecias esa unión. Lo que pasa es que es un proceso que requiere mucho tiempo. E históricamente, y esto es una de las cosas que nos han ocultado y es una de, la, de las grandes estafas, históricamente en todas las culturas las, los movimientos espirituales iniciales siempre tenían un proceso de iniciación a través de plantas o eh, animales sagrados. Porque si le enseñas a tu mente cuál es ese estado, luego te resulta muchísimo más fácil llegar hasta él. El otro proceso que es a través de la meditación es un proceso en el que no tienes referencia. Y entonces es muchísimo más largo. Lo que nos han vendido es lo de siempre. Te hago temer aquello que te libera. No necesitas estar continuamente tomando eso. Pero una toma... Si llegas a ese estado místico, que no siempre se llega porque puedes tener muchos bloqueos emocionales, estar muy activo, si llegas a ese estado ya tienes esa referencia y luego, por ejemplo, en la meditación te resulta súper fácil volver a conectar y, y estar en ese punto. Y desde ese punto contemplar tus problemas y dejar que se disuelvan es muy, muy sencillo. Sí, muy claro. Pati nos saluda desde Guatemala y hay una pregunta que es eh, bastante interesante, ¿eh? es muy cortita y dice, ¿existe la libertad de verdad? Pues si la llevas al límite, no, no existe. Porque además llegarías al punto en el que todo te da igual y todo está bien. Luego no hay movimiento, no hay nada. Hay cosas que son interesantes como objetivos. Es decir, yo quiero ser lo más libre posible. Pero luego está la realidad práctica. Entonces, para movernos necesitamos la emoción. Es lo que nos pone en movimiento. Si no tenemos emoción, estamos bien. Estamos en ese estado de paz. Pero no hay nada que nos atraiga porque está todo bien. Luego, si necesitamos interactuar con el mundo, siempre necesitamos un poquito de algo que nos mueva, y es esa emoción. Lo que no necesitamos son emociones intensas que nos bloqueen, pero sí emociones que, que nos lleven a experimentar otras cosas. Perfecto. Y hay muchas preguntas, pero con esta vamos a terminarlo para en, en virtud del tiempo. Y Gustavo nos pregunta, ¿con el éter es conseguir el estado de unidad? No es que sea con el éter, es cuando tú logras apagar el ego... El cerebro, esa máquina que se conecta con el todo, es capaz de experimentarlo, es capaz de hacértelo sentir. Bien. El ego es el que te cierra, es como la cárcel. Si recordamos la imagen, veíamos que una de las imágenes casi estaba vacía en el centro, era blanco. No te permitía percibir, mientras que la otra era percepción absoluta. Entonces, en ese estado de ego apagado es cuando logramos conectar con toda esa información y con toda esa percepción que está almacenada en ese éter. En el gran espíritu. Perfecto. Maravillosa exposición, Paco. Y, y te dejo para que puedas decir tus últimas palabras. Pues lo importante no es la herramienta, lo importante es que a ti te resuene, que a ti te motive, que a ti te lleve hacia adelante, te haga crecer. Porque vas a ir cambiando, y vas a ir cambiando de herramientas, encontrarás cosas diferentes, nuevas. Entonces, no te preocupes, no busques la verdad absoluta, porque incluso puede que ni exista.